El constructor sabio y el constructor imprudente Una historia que contó Jesús Estos son Samuel y Enrique Los dos trabajan construyendo casas Samuel, antes de comenzar, tiene en cuenta que el terreno en donde edificará la casa debe ser una roca Pero a Enrique no le importa que el terreno sea arenoso los dos comienzan a edificar sus casas y pueden ver sus progresos. Una vez que han terminado, cada uno se muda a su nueva casa. Yeah. Pero un día se levanta una gran tormenta. Cuando el agua alcanza la casa de Samuel, no puede dañarla porque está construida sobre terreno rocoso. Pero la casa de Enrique no puede resistir el agua. La casa termina viniéndose abajo porque la arena donde la cual se había edificado se inundó. Jesús compara a Samuel con aquellos que escuchan la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella. Él dice que Samuel es prudente por hacer eso. Enrique, por otro lado, es como alguien imprudente. Escucha lo que Dios dice, pero no lo toma en serio, ni actúa de acuerdo a ello.